Hola, soy Johnny Mora y quiero darte la bienvenida a mi canal Mundo JM. ¿Te preguntarás de qué consiste este canal? Te explico ahora mismo. Durante muchos años he adquirido conocimientos en las diferentes áreas de saber, informática, fotografía, diseño gráfico, electrónica, docencia. Inspirado por mi padre, siempre fui un amante al conocimiento. Y todos estos conocimientos ahora quiero compartirlo contigo. De eso que se trata Mundo JM, un canal, un espacio donde aprenderás mucho. Bienvenido a mi mundo.